Muy buenos días gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo Hoy vamos a ver en Bull Market cómo comprar nuestras primeras acciones Recuerden que la última vez habíamos aprendido a fondear en Bull Market Cualquier cosa le dejo acá arriba el video para que puedan verlo Bueno, una vez que tenemos fondeado, vamos a la parte de cotizaciones y acá le van a aparecer las acciones, que estas son las acciones argentinas, donde tenés los líderes Merval o el panel general. En el panel general tenés muchas empresas que generalmente algunas son muy baratas, por ejemplo, Volt, que te sale 4 pesos con 16 centavos, o también tenés algunas que salen un poco más, como por ejemplo, Mola, que te sale 1184. Si ustedes no saben de qué es cada empresa, no saldrámos vienen a internet y ponen el nombre por ejemplo mola bueno, mola acciones y ahí te sale la vale, parte finanzas mola es molinos agro y acá pueden ver cómo estuvo en el día, cinco días, en el mes, a los seis meses. Más que nada para ver si conviene o no conviene comprar. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estaríamos en este punto, si hubiéramos el 2 de agosto del 2021, hubiéramos entrado... En este punto, por ejemplo, sería súper recomendable comprar porque, fíjense que tuvo un pico y después bajó un montón. En este punto vos compras y esperaba que suba para después vender. O bueno, si te gusta mantener, lo puedes mantener. Bueno, volviendo al tema de comprar acciones, vamos a ver... Vamos a comprar Volt para probarnos, más no que nada para enseñarle el tema de la caja de puntas y eso. Bueno, esto se llama caja de puntas. ¿Qué es la caja de puntas? Es las listas de compra y venta de la acción. Este es el precio de venta y esta es la cantidad que se están vendiendo. Por ejemplo. Esta persona está vendiendo a 4.20 y se está vendiendo 27.687 unidades, está vendiendo de esta acción. Y esta que ven en verde es gente que está queriendo comprar esa acción, la quiere comprar a 4.16 que es el precio que está saliendo la acción y quiere comprar 2.500 acciones, 2.500 unidades de esa acción, si nosotros queremos directamente no estar buscando precio, directamente le haces clic y acá te sale para poder comprar y acá puedes cambiar la cantidad que vos quieras, por ejemplo puedes comprar una unidad si querés y te va a decir el importe Precio 4,20 y el importe 4,20. Si yo acá le pondría 5, fíjense cómo cambió. El precio 4,20 pero el importe 21 pesos. También existe la forma de agarrar y vos proponer comprar. Si estás 4,16 y la están vendiendo 4,20, podés hacer una orden donde por ejemplo compras a 4.18 en este caso por ejemplo están al mismo precio así que le haces clic y ponemos una por ejemplo para mostrarle cómo se compra y ahí pones enviar te dice vas a comprar una a 4.17 la moneda es en peso pones a aceptar y confirmas Orden enviada. Y ahí ya directamente compraste. ¿Qué pasa si yo quiero, en realidad, ponerme acá arriba? Pongo el nuevo orden. El símbolo. es el símbolo, que sería bolt Sociedad Anónima. Volt, pongo que quiero comprar una, pero la voy a pagar 4 con 18 centavos. Fíjense, compra, pones el signo, la cantidad que vos querés pagar, y pones enviar. Y ahí te va a decir que querés comprar una a 4.18, el límite son 48 horas, ponés a aceptar y confirmar. Bueno, así que gente ya vimos cómo comprar, si ustedes quieren comprar barato, Ponen ustedes el precio, se fijan el precio que está, el precio de venta que lo están vendiendo. Y, por ejemplo, en este caso sería 4 pesos con 18. Estarías comprando un poquito más barato del precio de venta. Y si no, muchas veces pasa de que ya pusieron el precio de venta. Por ejemplo, acá lo pusieron 4 con 19 y de casualidad esta acción sube con 25 por ejemplo y ahí aprovechas rápido y compras un poco más barato eso también siempre hay que estar atento a esas cosas para poder ganar una vez que ustedes compran acá le va a aparecer en las acciones estas son argentinas. Siempre las acciones son argentinas, gente. Después tenemos los CDRs, que estos sí son de empresas internacionales. Donde vos estás comprando con pesos argentinos, pero son de eh, empresas que cotizan en dólares. Bueno, fíjense. En Volt, tenemos 70 unidades, que yo la compré a 3,73, pero hoy en día está a 4,16, así que estás ganando, voy ganando 30 pesos con 37 centavos. En este caso, por ejemplo, con esta voy perdiendo, pues la compré a 2,25 y se está vendiendo a 2,24. Gente...